¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar sobre un tema que desafortunadamente y tan lógico que debió haber sido, no lo hemos tratado. Y es que es un contrato de arrendamiento cómo se come, cómo se hace, de dónde viene, imagínense el video que más importante debería ser el que explica sobre qué es el contrato de arrendamiento, no lo teníamos en este canal, lo que considero supremamente irresponsable de mi parte, pero hoy es el día en el que me reivindico sobre ese tema. Quédense hasta el final de este video y vamos a encontrar 5 cosas que ustedes deben saber sobre el contrato de arrendamiento de inmuebles. Lo primero que debemos saber sobre las cinco cosas sobre un contrato de arrendamiento es su definición. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Un contrato de alquiler de arrendamiento es aquel mediante el cual una persona que tiene un bien inmueble, en este caso, entrega ese bien inmueble a otra que necesita ocuparlo para que entre a ese inmueble por un periodo determinado a cambio del pago de una renta el arrendador puede ser el propietario o la inmobiliaria o inclusive otra persona no necesariamente tiene que ser propietario puede ser el hijo del dueño nada le impide entregar en arrendamiento eso se llama arrendamiento de cosa ajena nada le impide ser el arrendador el arrendador es como quien dice el señor barriga el dueño o la inmobiliaria el arrendatario es el que recibe el inmueble, el que paga la renta, que en este caso sería como una especie de don Ramón. ¿De dónde nació el contrato de arrendamiento o quién se lo inventó? Sería el segundo punto de los cinco sobre contratos de arrendamiento. Los romanos fueron los duros que se inventaron los contratos de arrendamiento. Sí, los romanos, los que eso daban látigo en la época de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Esos mismos inventaron el contrato de arrendamiento. Antes existía como un contrato principal, uno con mucha fuerza, que era el contrato de compraventa. Pero a medida que fue avanzando el tiempo en el imperio romano, que iban conquistando, se empezó a necesitar ocupar inmuebles. Algunas personas no tenían derechos mmm, civiles, para poder adquirir inmuebles en compraventa. Entonces, pues, empezó a variar ese contrato de compraventa como una especie de, yo le entrego, pero con el ánimo de que me lo devuelva y a su vez me tiene que entregar una contraprestación al dueño. Entonces, ahí empezó a transformarse el contrato de compraventa y de ahí se derivó el contrato de arrendamiento, que por ahí dicen que se llama locatio o algo por el estilo. Ya lo podrán ustedes investigar directamente. La idea es de que los romanos fueron los duros que se inventaron el contrato de arrendamiento. El tercer punto es un dato curioso. ¿Quieres saber cuáles son las ciudades de América Latina en donde más se alquilan inmuebles? ¿En donde más es un buen negocio tener inmuebles para alquilar? Pues te voy a dejar ese informe aquí abajo en la descripción para que lo revises. Por el momento te voy a contar las principales. Bogotá, Santo Domingo, Cali, Medellín, Quito, Guatemala, Brasilia, Santa Cruz, Córdoba, Tegucigalpa y Guadalajara. Yo vivo en la ciudad de Santiago de Cali. De hecho, Colombia tiene tres ciudades donde más se alquilan inmuebles, Bogotá, Medellín, Bogotá, Cali y Medellín. He aprendido muchísimo sobre contratos de arrendamiento porque es que estoy sentado en la ciudad donde oh, madre, hay muchísimos contratos de arrendamiento. Eso ha sido una gran ventaja para poder desarrollar todo este conocimiento sobre alquileres que yo les comparto a través de este canal. Cuarto punto. ¿Cuántos tipos de contratos de arrendamiento existen? Primero, voy a referirme o voy a empezar a referirme a lo que son los mitos urbanos, que es el quinto punto. Pero en particular sobre los temas de contrato, en temas del de tipo de contrato de arrendamiento, uno pareciera que la gente solamente creyera que existen dos tipos de contrato de arrendamiento, el de vivienda urbana y el de local comercial. Y esto pues es muy grave, porque es que no son los únicos contratos de arrendamiento que existen. A modo de ejemplo, o mejor dicho, en cuanto a la ley, el Código Civil eh, regula de forma general el contrato de arrendamiento. Allí están las bases del contrato de arrendamiento. Tenemos una norma especial para contratos de arrendamiento de vivienda urbana y también tenemos un pedacito, unas cuantas normas en el Código de Comercio sobre los contratos de arrendamiento que son destinados para establecimiento comercial que superan más de dos años no es que allí en el Código de Comercio aparezca el contrato de arrendamiento comercial. No, no. No tenemos un, un código o una norma especial para contratos de arrendamiento comerciales. No. La base es el Código Civil. Norma especial vivienda urbana, norma especial contratos de arrendamiento que superan más de dos años para local comercial. Es un poquito enredado, pero vale la pena entenderlo. Pero entonces, ¿cómo así que existen más? Bueno, es que los contratos de arrendamiento son conforme a las necesidades. Por ejemplo, yo no puedo hacer, y lo he visto, contratos de arrendamiento de local comercial de un garaje. Yo no puedo hacer un contrato de arrendamiento de local comercial de un garaje porque allí no se va a ejercer el comercio. Por ejemplo, si yo adquiero un inmueble para una iglesia cristiana, la iglesia cristiana no ejerce comercio, el pastor no ejerce comercio, no tiene un ánimo de lucro. Al no tener un ánimo de lucro, y no ejercer el comercio, pues mal haría uno en firmar un contrato de arrendamiento comercial. Simplemente uno firma un contrato de arrendamiento sobre ese inmueble en específico y uno regula las condiciones de ese inmueble. El depósito. Voy a, a contratar un inmueble donde una persona me guarde a mí un menaje, un trasteo mientras que yo me voy a vivir un año a la China. Ese contrato de arrendamiento no es de vivienda porque no va a vivir, no es de comercio porque no va a ejercer comercio. Va a ser de depósito, va a depositar, va a guardar. Entonces, chicos, vamos a ampliar esto en otros videos. Pero lo importante es saber que no solamente son los dos que nosotros creemos en la cabeza, vivienda y local comercial, no. Son muchos más conforme a las necesidades de cada uno de los inmuebles que entreguemos en alquiler. Quinto punto. Las malas prácticas de los arrendadores, el señor Barriga, y los inquilinos, los arrendatarios, don Ramón, ...sobre contratos de arrendamiento que han fregado y corrompido, parrandeado... ...la estructura legal o las condiciones legales y más apropiadas... ...la naturaleza del contrato de arrendamiento. Vamos a empezar por ese mito urbano que señala que el inquilino... ...cuando termina el contrato de arrendamiento tiene derecho a días gratis. No hombre, según el Código Civil en Colombia... El contrato de arrendamiento se termina el último día de la vigencia. Y el inquilino ese día tiene que tener el inmueble listo para entregar. Y hasta ese día pagó la renta. El otro mito urbano es que el inquilino lleva más de 5, 10 años, 20 años en el inmueble pagando la renta y se me va a quedar con el inmueble. No, no, no. Tampoco. Eso es otro cuento. De ese tema yo ya lo amplié. Ya hablé en otro video. Les voy a dejar el video por aquí para que vayan y lo revisen. Sobre la posesión y la prescripción y cómo estos conceptos terminan es como haciéndole dar un dolor de cabeza a los propietarios. Los propietarios que alquilan directo, que son una gran proporción en Colombia, hay un informe por ahí de hace varios años también, que señala que el 15% de los alquileres en Colombia los realiza las los profesionales inmobiliarios, las inmobiliarias. Eso quiere decir que el 85% de los demás arrendamientos los hacen los propietarios. Entonces, si tenemos un propietario que no conoce las normas, un propietario que desconoce cómo ejercer sus derechos, entonces fácilmente un arrendatario, por ejemplo un bravero, dice me voy del inmueble y el propietario diciendo pues déjele vayas así tranquilo. Ese inquilino como no paga penalidad porque el, porque el propietario no le exigió, él asume... Que es así, que uno se puede ir del inmueble en cualquier momento. Eso sería una terminación unilateral anticipada y tiene una consecuencia, que es el pago de una penalidad equivalente a tres cánones de arrendamiento. Pero los propietarios, como no ejercen sus derechos, son los que han propiciado condiciones para que el contrato de arrendamiento sea como muy folclórico, ¿no? Eh, yo estoy en el inmueble y me voy cuando quiera. Otro mito es sobre... ¿Cuándo como propietario, cuando, como inmobiliaria, como arrendador, puedo yo pedir el inmueble? Siempre se ha pensado que uno le manda una cartita al inquilino con tres meses de anticipación y el inquilino ya se tiene que ir. Así. Es pues claro, porque el inmueble es mío y yo cojo con mi inmueble lo que yo quiera. No, el inquilino también tiene derechos. Entonces, aquí hay de parte y parte. A veces pecan los inquilinos, a veces pecan los propietarios, pero como el inquilino, cuando recibe la carta, el inquilino se va y no exige los derechos... Por eso es que los propietarios dicen que ellos pueden hacer lo que quieran con los inmuebles. Eso también es un mito humano. Y urbano no significa que uno pueda hacer lo que uno quiera con los inmuebles. Estos son uno de los tantos mitos urbanos que existen que los iremos desarrollando en el transcurso de los videos que hagamos. Te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas cuando salgan esos videos. Hay otro tema del que quiero hablar, pero en este video no, ya está muy largo y no nos da para hablar, que es sobre los garantes del inquilino, es decir, los fiadores o los codeudores. De eso estaremos hablando en el próximo video. Nuevamente los invito a que se suscriban, a que activen la campana de notificaciones para que estén pendientes cuando salgan ese video. Vamos a hablar de cómo escoger un buen, un buen codeudor, un buen fiador que les sirva. Si tú eres inmobiliaria, Vas a darte cuenta cómo las aseguradoras, afianzadoras están descartando los fiadores para la suscripción de contratos de arrendamiento. Yo digo qué falta de, de, de, de inteligencia no usar fiadores. Todo porque supuestamente las nuevas tecnologías están eliminando los fiadores. No, los fiadores son supremamente importantes. Al final, como las que marcan la pauta son las aseguradoras y, y afianzadoras, uno cree que sería buena idea no tener fiadores. Pero les digo, les va a gustar ese video. A ver qué más tengo por aquí pendientes. Eh, no, ya como que en los vidrios. Bueno, los invito a mi otro canal. Al canal de Deberes y Derechos, voy a dejarles por aquí también el enlace para que, para que se puedan suscribir, donde vamos a empezar a compartir información legal, no necesariamente inmobiliaria, como lo hago en esto, sino de todo tipo, sobre todo la cotidiana, porque la verdad creo que compartir información legal nos ayuda a ustedes, yo me retroalimento, sobre situaciones que legalmente a veces nos metemos en problemas y no nos damos cuenta. Entonces quiero que evitemos esos problemas. Salir de un problema... Es mucho más difícil que prevenirlo. Y esa es la vocación que nosotros tenemos. A mí me encanta compartir información para que ustedes eviten problemas, puedan tomar buenas decisiones. Aquí los únicos que se benefician son los abogados. Y, e invito a los abogados a que nos convirtamos no en abogados de solucionar problemas, sino también de prevenirlos. Te aseguro que va a ser mucho mejor para absolutamente todos. Eh, bueno, suscríbete a este canal, seguime en Instagram, donde, puedes, donde podrás completar la experiencia de Derecho Inmobiliario, allí hay muchas, mucha información y también tenemos un espacio en Instagram como en YouTube del Tinto Charlao, que es un espacio gratuito de todos los miércoles a las 5 de la tarde en YouTube, luego a las 6 en Instagram, donde hacemos eh, como una ronda de preguntas, ustedes hacen las preguntas gratis y nosotros respondemos. Si quieres también puedes unirte a este canal, si eres abogado, estudiante de derecho, inmobiliaria, propietario que alquila directo, a través del botón unirse que queda también aquí abajo por más o menos 5 dólares mensuales, participas de este espacio con preguntas de respuesta preferente. Así que te invito a vos inmobiliaria a que también participes y de otro espacio los jueves a las 4 de la tarde que es el Tinto Cargado donde profundizamos y ahondamos más sobre temas inmobiliarios. Suscríbete, seguime en Instagram, seguime en TikTok, ahí te dejo los enlaces. Compartan este video y coméntenle a las personas que ustedes conozcan que aquí hay un espacio donde nos inquietamos sobre temas inmobiliarios. Y en mi otro canal de Deberes y Derechos, ahí hay un video sobre multas de tránsito, fotomultas. Les va a gustar. Nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario. ¡Chao!